gracias por hoy la entrega del certificado que nos ha hecho AENOR, el certificado de sostenibilidad. Para Teinco hoy es un paso más en la confianza de cara al mercado. Queremos que se ponga en valor esa diferencia con respecto a otras ferrallas que no lo tienen. Asimismo también quiero agradecer y ensalzar la labor de AENOR que ahora mismo tiene capacidad para poder eh, eh, encadenar y, y de forma coherente todos los eh, fabricantes, tanto de acero como de ferralla, que participamos en la construcción. Esto generará más confianza y un valor eh, añadido a, a la finalización del, de los edificios y de la construcción. Para nosotros reafirma eh, una filosofía impl implícita en nuestro ADN no solo como empresa, sino como grupo, y en este contexto me gustaría agradecer a todos los miembros del equipo de Ferromaya actores imprescindibles para seguir andando en este camino y extender este reconocimiento al resto de, de empresas de grupo. Esta es una compañía muy comprometida con la sostenibilidad. Tenemos un sistema de producción de acero circular y de bajas emisiones. Con este reconocimiento estamos seguros que estamos construyendo un futuro más sostenible nosotros es un hito realmente clave, desde el punto de vista medioambiental y del buen gobierno, pero sobre todo social, por las implicaciones que tiene en relación con la potenciación de la industria y el mantenimiento del empleo locales. Gracias a los altos estándares que demanda hoy y demandará en el futuro la marca de Noreno Sostenible, consideramos en Megasa que seremos capaces de demostrar de una manera clara y progresiva los esfuerzos que hemos venido haciendo durante décadas en relación con la sostenibilidad y la vanguardia tecnológica no solo con nuestros proveedores y con la administración, sino también con el sector siderúrgico y lo que es todavía más importante, con la sociedad civil. ¿Qué tal Iñaki? Un año pues, después, aquí buenos estamos. Buenos días, Yolanda, aquí estamos un año después. Hace un año lanzamos la NS y un poquito después entregamos los primeros certificados a los fabricantes del acero. ¿Cómo vas viendo la evolución de todo esto? Pues con satisfacción, Yolanda, porque hoy hemos entregado los primeros certificados a los productores de ...productos transformados de acero, de productos básicos de acero... ...y creo que es un hito importante en, en el, para el sector y para la marca NS... ...hoy se han entregado certificados a fabricantes de ferralla... ...a fabricantes de malla y de armadura básica... ...y a un fabricante de acero para pretensar... ...y creo que es un hito muy importante... ...sobre todo para la marca NS... ...ya dije en su momento que yo tenía confianza absoluta en, en la marca NS... ...y creo que hoy hemos puesto pues un... Un escalón más en la escalera que nos va a llevar tanto a Enor como a los fabricantes de productos de construcción a, al éxito y al reconocimiento del esfuerzo que hacemos los fabricantes eh, eh, en relación a la sostenibilidad. Iñaki, estamos hablando de una escalera, eh, ¿cuál es el siguiente paso? También lo tengo muy claro, Yolanda, creo que el siguiente paso es el edificio sostenible de Enor el edificio sostenible va a permitir el reconocimiento a todos los actores del proceso constructivo y por supuesto a los fabricantes de productos de construcción y nuestro sector creo que es un, un, un actor importante dentro de este, de este elenco. Bueno Iñaki, pues eh, agradecemos mucho el esfuerzo que están haciendo todos los fabricantes por eh, eh, demostrar que sus productos son sostenibles a través de la NS porque esto sin duda es lo que pone los eh, pasos para, para llegar al edificio sostenible que ya te anuncio que va a ser una realidad eh, dentro de muy poquito. Pues me alegro muchísimo, Yolanda, y enhorabuena, y estaremos eh, al tanto, estaremos a, a la espera de buenas noticias. Gracias, Enrique.